Hola, mi nombre es Marilena. Hoy les voy a explicar el taller cuarto 4, eh, 4 eh, cómo publicar una base de datos en Azure, Microsoft Azure. Entonces, primero creamos un grupo de recursos. Vamos acá en este menú grupo de recursos y creamos uno nuevo. Acá seleccionamos la suscripción. Acá ponemos el nombre del recurso, como lo queremos llamar revisar y crear como ya lo tengo creado entonces no lo voy a volver a crear Creé este seguro ya dentro de grupo de recursos vamos a agregar una base de datos SQL. entonces seleccionamos la suscripción, el grupo de recursos el nombre de la base de datos que se llama compa y seguros ms y el servidor Creamos uno no porque no tenemos creado servidores en este momento entonces el nombre servidor lo llamamos seguros MS. O seguro ms un seguro servidor a crear el usuario admin ms crear la contraseña ms minúscula 123456 ms123456 y seleccionamos Estados Unidos centro que es donde normalmente se trabajando y le vamos a aceptar que ya nos creó el nuevo servidor entonces acá nos pregunta que si queremos usar un grupo elástico SQL sí o no grupo elástico es la forma de minimizar costos eh, acá trabajamos con DTU DTU es la unidad de procesamiento que nos relaciona todo lo que es capacidad tamaño de la base de datos pues tamaño como tal y memoria memoria, que sea. entonces nos relaciona esos dos aspectos tanto memoria como y almacenamiento. Entonces, DTU eh, nos permite jugar con la DTU, es decir, que en cierto hora queremos que nos trabaje a más DTU que en otras horas. Entonces, eh, jugamos con esas configuraciones, sin pasarnos del presupuesto que tenemos, sin generar costos adicionales. Por ejemplo, acá tenemos una diferencia Definición que nos dice que los grupos elásticos son, son una solución sencilla y rentable para administrar el rendimiento de varias bases de datos con un presupuesto fijo. El grupo elástico proporciona recursos de procesamiento, EDTU y de almacenamiento que se, comp que se comparten entre las bases de datos que contiene. Las bases de datos de un grupo solo, se, solo usan unos recursos que necesitan cuando necesitan y dentro de los límites configurables. Lo que les estaba explicando, que es como para compartir en esta zona, ¿no? acá es precisamente almacenamiento. Entonces, vamos a configuración y seleccionamos las características. Vamos no a generación 4, que nos dice los costos, nos dice que si tenemos licencias y certificamos que esta licencia. Eh, de ventaja de bueno, aplicar igual le podemos poner que no cuando no tengamos licencia y seleccionamos como cuánta capacidad queremos molesta por ahí en 5 bueno desde acá le damos siguiente y eh, configuramos el acceso a la red la conectividad de red te le decimos que es un punto de conexión fija permitir que los servidores recursos te a este servidor sí y cliente con un IP actual, sí eh, las orígenes de datos decimos que es una copia de seguridad que no tenemos subida la copia tengamos ninguna en blanco por ahora le hicimos la intercalación el por defecto porque no tenemos ninguna en específico la configuración y le decimos que no que no utilice la seguro que nos está ofreciendo una muestra como tal de asegur le damos siguiente le eh, damos etiquetas y tenemos etiquetas y revisamos realizamos pues como tal nuestro servidor y nuestro presupuesto que va a ser estimado por mes en detalle podemos ver con cuánto genera costos y tal y le damos crear, esperamos que él empiece a cargar. Se muera un ratico implementando, pues, de esta base de datos eh, termina la implementación. Muestra acá arriba en una campanita de notificación y dice que se implementó correctamente. Entonces, uno le dice ir al recurso y él te lleva pues a lo que implementó bueno entonces acá recursos seguros que en seguro en este grupo de recursos tenemos la base de datos que se llama compañía de seguros ms y tenemos seguro server que es el servidor entonces acá seguros podemos acá en editor de consultas eh, conectándose en ms 345 ¿Sí? 6 ah, eh, M, ah, ms 1 2 3 4, 5 6 bueno donde nos muestra acá todas las tablas que tenemos las vistas creadas y los, los procedimientos almacenados los procedimientos almacenados del sistema y acá podemos escribir por la consulta como tal y él nos muestra acá abajo pues como la consulta como tal o también la podemos oír ya está publicada ya está en la web en un servidor en la nube también la podemos ver en un sql bueno lo que yo hice así en que entonces volvámonos a conectar Entonces eh, en el manager studio ponemos el nombre del servidor y se cuele en el usuario, la contraseña y le damos conectar. Y le muestra acá la base de datos creadas y acá está compañía. Y podemos seleccionar también. ya nos muestra los datos para trabajar más cómodamente ya con ella publicada pues ya acá en el mismo Azure podemos cadenas de conexión podemos ver las, nos muestra las cadenas de, de conexión para Adobe .net, para PHP, como pues ejemplos de cómo podemos eh, conectarla en diferentes aplicaciones. Bueno, para subir la copia de seguridad lo que hice fue, del servidor local que tenía, que es este, le clic derecho, tareas, eh, exportar datos de la aplicación, El, la ubicación donde voy a guardar y ya pues se carga un proceso y ya la exporta y ya conectada en el servidor de Azure acá en base de datos le da clic derecho importar datos igual seleccionamos el importar siguiente en los pies pues como la vamos a llamar qué servidor está conectado y lo estándar pues de la edición, el tamaño, el servicio todo y siguiente y ya le, y ya queda pues exportado acá con todos los datos y estructuras pues de, de la copia que hicimos, de la exportación que hicimos del local entonces acá ya tenemos una base de datos publicada que podemos utilizar bueno, también es importante saber que Microsoft Sur por cada proceso pues tiene un costo. Entonces, cuando creamos algo así por defecto, él siempre nos va a tirar las características más altas. Entonces, por ejemplo, acá la base la de datos, acá nos dice en qué plan de tarifa está. Entonces, normalmente lo va a tirar a una alta. Entonces, acá... Yo le puse ya la mínima, que es de 10, y le puse un tamaño de 1, que es un valor de 15 dólares mensuales. Mientras que si le pongo, por ejemplo, 100 de se va a incrementar a 150 es importante tener como eso siempre claro poner su tamaño a lo que realmente necesitamos ya que si se va acabando corta vamos subiendo y vamos incrementando el valor mensual como tal y te aplica pues el valor extra como tal pero no ir pagando por un espacio que no estamos utilizando en la base de datos de short también tenemos una medida de seguridad para proteger nuestras conexiones, que no cualquiera se conecte, sino las personas autorizadas realmente. Estas se hacen en seguridad. Vamos directamente al servidor para las conexiones y vamos a FireOt y redes virtuales. Acá ponemos el nombre de la regla, la IP inicial y la IP final para poner rangos de servidores autorizados. simplemente se ponen y se la va a guardar entonces así autorizamos las IPs de un cliente específico en caso de que la tuviéramos activo hola cómo están mi nombre es Sandra y el día de hoy les vengo a hablar sobre las diferencias que hay entre una base de datos orientada a objetos, una base de datos eh, distribuida y una base de datos relacional. Entonces para hablar un poco sobre esto vamos a definir cada una de ellas. Una base de datos relacional es aquella que se encuentra configurada mediante una colección de datos. Esta colección de datos son organizados con el fin de crear conjuntos de tablas, columnas y filas. Eh, Las tablas son las utilizadas para guardar la información de cada uno de los objetos. Las columnas son las que nos guardan un determinado tipo de dato con su respectivo atributo y las filas representan la recopilación de los valores relacionados en una entidad. Eh, una de las ventajas que tiene esta base de datos relacional es que se puede acceder a la información y se puede añadir otras tablas sin necesidad de modificar las que ya se encuentran existentes. Eh, la interfaz estándar que utiliza esta base de datos es el lenguaje de consultas de estructuras. Este lenguaje o esta interfaz es conocida como SQL y es utilizada por todos los motores de bases de datos relacionales más populares. O sea, estos motores soportan el SQL de ANSI. ¿Qué es ANSI? ANSI es el estándar, el American National Standard. Um, bueno, otro de los, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la integridad de los datos eh, que entrega esta base de datos. Eh, los datos en su totalidad son precisos y tienen coherencia. Es, como tal, la base de datos relacionales utilizan diferentes parámetros de seguridad con el fin de restringir, y uh, de restringir a algunos aspectos de las bases de datos como lo pueden ser eh, el no null, el unique, el default y el check y utilizan claves principales y claves externas. Esto nos ayuda a garantizar la precisión y fiabilidad de cada uno de los datos. Eh, en las transacciones que realizan las bases de datos utilizan las transacciones mediante un commit o un rollback y cada una de estas transacciones son coherentes e independientes de las demás. Ahora vamos a hablar un poco sobre las bases de datos orientadas a objetos. Entonces, como lo dice la definición, las bases de datos orientadas a objetos son aquellas que son diseñadas para adoptar como modelo de datos el lenguaje de programación orientado a objetos. Esto permite el uso de estructuras de datos complejas, las cuales sean necesarias con el fin de eliminar las barreras que se tienen entre el desarrollo de aplicaciones y la gestión de base de datos. Eh, a medida que viene aumentando el uso de la tecnología web, muchas organizaciones se muestran interesadas en el concepto de bases de datos orientados a, a objetos. Esto con el fin de poder desarrollar y estar a la vanguardia todas sus aplicaciones vía web. Entonces, estas bases de datos nos permiten crear objetos y que estos objetos puedan ser leídos mediante cada una de las aplicaciones. Entonces, estas fueron diseñadas para tratar de satisfacer las necesidades de estas nuevas aplicaciones. Entonces, ¿qué nos ofrece una base de datos orientada a objetos? Nos ofrece flexibilidad para manejar algunos de los requisitos que se requieren con la nueva tecnología. No limita datos, esta tiene un buen alcance de almacenamiento y los lenguajes de consulta uh, no son los tradicionales, normalmente son programas de desarrollo eh, que puede ser como el Java, el C++, el Smalltalk entre otros ya por último hablaremos sobre las bases de datos distribuidas, estas bases de datos son aquellas que se encuentran divididas geográficamente, puede ser global o puede ser local en una red y ellas están distribuidas en diferentes ordenadores, esto con el fin de tener mayor eh, mayor flexibilidad, mayor acceso a estas. Entonces, ¿qué es una base de datos distribuida? una colección de múltiples de bases de datos que se encuentran interconectadas entre sí en una red o a través de una red informática. Esto nos permite, eh, nos permite mejorar el tiempo de respuesta al momento en que el usuario final realiza una consulta, nos da fiabilidad confianza de que la información que nos trae es la verdadera y que a pesar de que se encuentra distribuida, hace eh, la configuración de esta hace que se vea como una sola, entonces el, el usuario final no se va a perder y no va a buscar la información en cada una de ellas. Dentro de una de las principales ventajas que se puede tener en una base de datos distribuidas es que es si se requiere agregar un nuevo ordenador o servidor eh, eh, se puede agregar simplemente se agrega y no va a existir indisponibilidad para la base de datos, o sea no va a existir interrupción y esto hace que cuando se agreguen nuevos recursos sea totalmente transparente para el cliente final entonces eh, ¿cuál es la diferencia de cada una de estas? realmente la diferencia depende de la necesidad del cliente final eh, puede tener la combinación de una base de datos relacional donde solamente va a tener las consultas normales, los datos básicos y para si esta empresa es, maneja desarrollo puede obtener sus bases de datos orientadas a objetos entonces realmente la diferencia que hay entre estas, uh, no es tan importante, o sea, la importancia es el uso que se va a utilizar, para qué la requiere el cliente o el usuario final como tal, y dependiendo de esta, real, realizará su utilización. Muchas gracias.